Sobre la problemática que queja a las comunidades próximo al vertedero de este municipio por los continuos incendios desde principios del mes pasado, cuestionamos a Luis Manuel Florencio Aquino, encargado del vertedero, sobre la situación actual. En, por, por vocaciones ocasiones se ha prendido el vertedero, pero nosotros no ha dejado de estar, por eh, lo menos de estar negando que, que siempre vamos metiéndole agua, gracias a Dios también a los bomberos que, que no. Nosotros, aquí, equipo, que tengamos trabajando respecto a lo que llamamos el vendedero, eh, casualmente ya uno echando la tierra encima del vertedero para poder controlarlo. ¿Qué pasa? Que la temperatura no me está llevando eh, Cuando nosotros vengamos para un lado, se quiere encender de loco porque, como ustedes saben, que eso es gas. Sobre la información de que presuntamente el inicio de estos incendios se debió a manos criminales, dijo que es probable que esta teoría sea cierta. Bueno, nosotros estamos investigando eso, porque como se sabe, eh, a lo mejor podrían aparecer manos de pensiva, que puedan retirar no a los detenidos, para a lo mejor nunca irnos y pobres, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Porque yo soy la persona que vivo luchando porque, o sea, porque no me trabaja en un área que nosotros no queremos para que no vuelvan a suceder cosas como esa. Ahora, lo que pueden tener por pues seguro es que nosotros no nos la pierdan, en trabajando, eh, para decirte netamente de día y de noche, como trabajando con el Cordero, NTN, su noticiero regional.